Palabra, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo, no eres tú el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro respondiéndole e increpándolo, le decía, ni siquiera temes tú a Dios estando en la misma condena. Nosotros en verdad... Lo estamos justamente, porque recibimos el justo pago de lo que hicimos. En cambio, esto no ha hecho nada malo. Y decía, Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, 39, 43. La cruz, árbol, de perdón en la primera palabra se convierte ahora en puerta que lleva al paraíso. Cristo nos abrió todas las puertas, nos ganó todas las batallas como el Cristo del paso de esta palabra. Las tres cruces parecían iguales y los tres crucificados parecían morir igual. Pero mirando de cerca, si tú miras de cerca, se descubre que uno de ellos tiene la salvación. Dimas sabe aprovechar la oportunidad y resuena en él el perdón pedido por Jesús al Padre en la primera palabra, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. La segunda palabra de Jesús en la cruz es una promesa de salvación hecha por el Juez Supremo a un acusado. No es un perdón temporal, sino la paz eterna. No la vida continua en la tierra, sino el reino de Dios y la resurrección para una vida en el cielo. Al principio, los dos malhechores insultaban a su compañero de tortura a Jesús. Pero pronto cambia la escena. Una distinción se precisa. Dos categorías de personas aparecen. Estos dos malhechores representan a toda la humanidad culpable pero dividida en dos. Aquellos que por la fe vienen a creer en Jesucristo y aquellos que permanecen en sus pecados. Estas palabras nos enseñan la actitud que debemos tomar ante el dolor y el sufrimiento humano. La manera como reaccionamos ante el dolor depende de nuestra manera de entender la fe. Dice un poeta, que dos prisioneros miraron a través de los barrotes de su celda, y uno vio lodo y el otro vio estrellas. Estas son las actitudes que se encuentran manifestadas en los dos ladrones crucificados al lado de Jesús. Uno no le dio sentido a su dolor y el otro sí lo hizo. Necesitamos nosotros comprender el sufrimiento para ser mejores personas. Jesús en la cruz es una prueba de amor. El ladrón de la derecha, al ver a Jesús en la cruz, comprende el valor del sufrimiento. Nos acerca a Dios si le damos sentido. Por otro lado, el Papa Benedicto XVI, en su reflexión sobre esta segunda palabra de Jesús en la cruz, nos dice, Es una palabra de esperanza. Es la respuesta a la oración de uno de los dos hombres crucificados con él. El ladrón ante Jesús entra en sí mismo y se arrepiente. Se da cuenta de que se encuentra ante el Hijo de Dios, que se hace visible el rostro mismo de Dios y le suplica, Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. La respuesta del Señor a esta oración va mucho más allá de la petición en efecto, dice, En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús es consciente de que entra directamente en la comunión con el Padre y de que abre nuevamente al hombre el camino hacia el paraíso de Dios. Así, a través de esta respuesta de la firme esperanza de que la bondad de Dios puede tocarnos, incluso después de una vida equivocada, encuentra los brazos abiertos del Padre bueno que espera el regreso de su Hijo. Ese conmigo se convierte en una puerta abierta a la esperanza, en un verdadero encuentro. El encuentro entre Dimas y el Maestro este paz y simboliza el encuentro sincero con el Señor que cambia toda nuestra vida. Conmueve ver hoy a Jesús sentenciado en la cruz y acompañado por los ladrones y verle dándose hasta el extremo por nosotros, por ti y por mí contemplar su donación total, su generosa entrega, sin condiciones y sin límites, para amar y perdonar, para unir y salvar, la promesa de esperanza dada al ladrón arrepentido. Frente a la realidad que vivimos como sociedad dominicana y franco-macorizana, esta segunda palabra nos brinda un camino de esperanza, de frente a la falta de honestidad, que vivimos, donde somos afectados por la corrupción, que a pesar de los grandes esfuerzos que se realizan para erradicarla, aún nos afecta y que trae consigo la desigualdad social. Además, contemplar nuestra realidad de hoy, tan dividida por la codicia de quienes buscan fáciles ganancias, herida por el egoísmo, que amenaza la vida humana y la familia, el egoísmo que continúa provocando desigualdad, Injusticia entre nosotros, nos acerca al misterio de la cruz a un Dios sufriente que siente miedo y angustia, pero también nos abre a la esperanza de no sabernos abandonados de Dios, a creer que ese amor como el ladrón arrepentido no le abandonaría ya, pasara lo que pasara. De caer una vez más en la cuenta de que somos seres sociales y necesitamos de otros, y no solo para tener lo básico, para sobrevivir, sino para dar identidad a lo que somos y practicar la honestidad en todas las esferas de la vida. En la cruz de Jesús está todo el amor de Dios, su inmensa misericordia. Es un amor al que podemos fiarnos, creer en Él. Ha transformado la cruz de ser odio, sufrimiento y derrota en un signo de amor, de esperanza y de vida. Comparte nuestro camino hasta el final. Jesús en la cruz siente todo el peso del mal y con la fuerza del amor de Dios lo vence con la resurrección. La cruz de Jesús, abrazado con amor, nunca nos conduce a nosotros a la tristeza, sino que nos conduce a la felicidad, al seguimiento de Aquel que ha entregado su vida en la cruz por nosotros, Él está siempre a nuestro lado. No nos deja solos. A pesar de la deshonestidad, en Jesús encontramos siempre un corazón abierto que nos perdona, que nos comprende, nos ama y nos pide amar, contagiar, llevar ese mismo amor a cada hermano. Él da siempre el primer paso. Jesús vio las realidades cotidianas de la gente más sencilla se conmueve, llora ante el sufrimiento y sufre. Pero siempre podemos tener la esperanza de que Dios nos dirá un día, como el ladrón arrepentido, hoy estarás conmigo en el paraíso. Veremos que todo esto es cierto. Un día estaremos con el Señor en el paraíso.